en esta oportunidad bienvenidos aquí al canal el mensaje del tercer ángel estamos iniciando nuevamente una jornada en esta oportunidad jueves y viernes para poder eh, compartir una vez más y conversar sobre la profecía bíblica muy buenas noches bienvenidos a quienes a todos nos acompañan en esta oportunidad eh, un saludo cordial desde aquí y para todas las quienes están en diferentes plataformas a través de sus móviles dispositivos eh, computadores quienes nos estén acompañando en esta oportunidad eh, hoy vamos a ya prácticamente ir finalizando esta serie relacionado con esta impactante profecía que hemos venido estudiando desde varios eh, ya casi fines de semana y de esa manera poder llegar a ciertas conclusiones. Sin embargo, en el tema de hoy, vamos a comentar algunas citas que son de carácter inéditas del espíritu de profecía, y que solamente salieron publicadas a través de un medio electrónico, en publicación electrónica, en el año 2015. Y son citas inéditas del espíritu de profecía, precisamente relacionadas también con este tema de... Estas bolas de fuego que van a caer dentro de muy poco en diferentes partes del mundo. Sin embargo, hoy también por allí vimos algunas noticias relacionadas con eh, este, este, eh, algunos de estos eventos que prácticamente eh, se están ya desarrollando, se están cumpliendo en nuestro medio, aunque todavía no es la profecía que allí está relatada. Solamente son... Eh, señales precursoras de lo que va a acontecer dentro de muy poco en la Tierra Claro está, eh, son interpretadas cierto de acuerdo al, a, a la ciencia eh, Lluvia de meteoritos, caída de estrellas, como se les llama que eh, Están sucediendo o pueden llegar a suceder Como hay algunas que por allí eh, están anunciadas para ya dentro de poco Si no me equivoco, este mes o el próximo por lo tanto, eh, no podemos decir que este, ese evento fue o es el cumplimiento de la profecía tal cual estaba anunciado. Pero sí hay algo a considerar que son eh, indicadores de que un evento aún mucho mayor está por acontecer sobre la tierra. Eh, lo que hoy vamos a, a estudiar es impactante. Realmente es sorprendente. Eh, no solamente vamos a estudiar el evento desde otra óptica, sino que también nos vamos a concentrar en un lugar determinado donde una de estas bolas de fuego va a caer sobre la tierra. Está allí identificado tanto el país como la ciudad. Lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema de hoy oh, que... Eh, te invito para que te quedes hasta el final, será sorprendente lo que hoy vamos a descubrir a la luz de estas citas que son inéditas del espíritu de profecía. Como siempre vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que nos pueda guiar en este estudio que vamos a hacer, ya que se trata de la profecía apocalíptica y es algo que obviamente no nos pertenece. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, en esta hora te damos las gracias por todo lo que tú nos das. Pedimos tu divina presencia y nos guíes mediante tu espíritu en el estudio de tu palabra. Bendice a quienes nos acompañan en esta hora. La bendición sea para cada uno de nosotros y todos los hogares a quienes, y seres queridos a quienes también representamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, tal como lo habíamos mencionado, eh, es una impactante profecía que vamos a estar ya allí estudiando en estos momentos De modo que eh, será de vital importancia para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana eh, ¿Por qué será de vital importancia? Porque este evento que va a marcar el inicio de una gran crisis sobre la tierra nos va a llevar a... ...prácticamente a otro evento que finalmente va a desatar los eventos finales... ...me estoy refiriendo también a lo que se conoce como eh, la ley dominical... ...y en el contexto de lo que es el sermón del monte de Jesús... ...allí en el, eh, en el monte de los olivos, el sermón apocalíptico... ...también se le conoce a ese evento como la abominación desoladora... Eh, ...sin embargo, antes de que se produzca eso vamos a tener acontecimientos como lo que ahora ya están marcando ciertos hitos en nuestro diario vivir como lo que aconteció en el día de ayer prácticamente a las 22.10 de la noche en México donde una bola de fuego cayó eh, cercano allí a una ciudad y produjo un incendio de bajas proporciones por lo tanto son ya indicadores de que algo va a acontecer sobre la tierra. De modo que, eh, y repito, ¿cierto? el estudio que hoy vamos a tener va a ser en base precisamente a estas nuevas evidencias que tenemos en relación al espíritu de profecía y que nos va a guiar ¿cierto? para poder tener una visión completa, total de lo que va a acontecer, y, y, y no solamente eso, sino cómo va a acontecer este interesante evento. Vamos a estudiar esta significativa profecía en la tercera parte que ya tenemos para el día de hoy. Eh, mañana, eh, de paso, quiero también... Eh, aventurarme un poquitito para que ustedes puedan hacer algunas preguntas relacionadas con todo lo que ha sido esta serie eh, relacionado con eventos en la naturaleza de carácter astronómico en este caso para que podamos dilucidar algunas seguramente interrogantes de parte de ustedes eh, nos vamos a evocar bastante a lo que serán las preguntas para el día de mañana ...así como también vamos a ir eh, repasando algunos aspectos de lo que ya habíamos eh, mencionado. Eh, señalamos que el, el, el Señor Jesús nos invita a todo lo que es la reflexión... ...Él nos muestra lo que, precisamente lo que va a acontecer en el futuro cercano nuestro... ...y todo lo que Él reveló desde el monte de los olivos... Aunque lo, lo, lo entregó para los discípulos en el, en el momento y, y para ellos en un círculo cerrado, íntimo de, sus, de, de los más cercanos a él, sin embargo los actores que eh, iban a ser protagonistas de los eventos prácticamente que allí se mencionaban eh, somos nosotros. Jesús nos revela lo que va a acontecer sobre la tierra y... Ya lo habíamos señalado a través de algunas eh, citas relacionadas del, eh, extraídas del espíritu de profecía, donde se nos señala que precisamente la época actual es de interés abrumador para todos los que estamos viviendo en la Tierra. Hay personas de diferentes clases sociales, gente pensadora de todas las clases, hay políticos, hay científicos, eh, hay gente de estudio que precisamente hacen el análisis de lo que está aconteciendo sobre la Tierra, los, los movimientos entre las naciones y finalmente se reconoce que algo está por acontecer sobre la Tierra y precisamente se encuentra todo nuestro planeta al borde de una crisis espectacular, una crisis estupenda, algo nunca antes visto sobre la tierra. Por lo tanto es de vital importancia para nosotros el conocer estas cosas, el prepararnos para lo que viene y así no ser sorprendidos frente a lo que va a acontecer dentro de muy poco en nuestro medio. Eh, también se nos advierte que en, en todas nuestras ciudades van a venir... Calamidades y serán calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas. Y estas destrucciones se van a suceder una detrás de otra, no van a parar. No pensemos que va a acontecer algo y el día de mañana, o pasado mañana, esto va a terminar, va a parar. No, vendrán una detrás de otra y cada vez de manera más y más intensas. Y, esta, y estas destrucciones se van a seguir la una y la otra Dios nos llama al arrepentimiento Dice, pero si los hombres que han sido engañados Continúan en el mismo camino en el cual han estado andando Sin prestar atención a la ley de Dios Y presentando falsedades ante el pueblo Dios permite que sufran calamidades Para que sus sentidos sean finalmente despertados eh, La... La profecía bíblica, eh, entre otras cosas, tiene el objetivo eh, de advertirnos, de señalarnos lo que va a acontecer sobre la tierra para que precisamente nosotros nos podamos eh, preparar, nos podamos eh, estar en, eh, en alerta en relación a lo que va a acontecer dentro de muy poco. Aquí hay bastantes ejemplos, que lecciones que se pueden extraer ...de lo que fue la destrucción de Jerusalén. Jesús le dijo a los discípulos que, y a todos los cristianos del primer siglo... En el, ...allí en el contexto cierto de lo que sería la destrucción de Jerusalén... ...que cuando vieran a Jerusalén rodeada... Eh, ...sepan que había llegado su destrucción. Por lo tanto ellos tenían que huir. Tenían que salir de la ciudad y finalmente huir al campo... ...huir de a diferentes partes pero no se encontraran dentro o en las proximidades de la ciudad de Jerusalén. De lo contrario iban a perecer igual junto con los demás, en una gran matanza allí por parte de las legiones romanas. Primer sitio allí con Sestio Galo y finalmente con el general Tito. Por lo tanto hay que estar apercibidos, hay que estar, eh, ser sabios para poder dar la lectura correcta Hacer la lectura correcta de cada evento que está sucediendo sobre la tierra. Por lo tanto, es de vital importancia que contemplemos las señales de los tiempos. La época en que ahora, en este momento, estamos eh, viviendo es importante y también es solemne. El Espíritu de Dios se está retirando, gradual, pero ciertamente de la tierra. Y ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Hay calamidades en tierra, mar, eh, hay inestabilidad social... Y hay amenazas de guerra también. En estos momentos hay un conflicto bélico allá en el Cáucaso, entre dos pequeñas allí eh, naciones, dos pueblos allí que han entrado en conflicto. Prácticamente casi todas las señales de Mateo 24 en estos momentos están eh, siendo cumplidas, están en desarrollo. Por eso la época en que vivimos es importante y solemne. Y todos estos eventos son portentosos presagios que finalmente anuncian la proximidad o la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse aquí en la Tierra y los movimientos finales serán rápidos eh, no, no se especifica qué tipo de cambios serán, pero precisamente serán los cambios que Apocalipsis capítulo 13 nos revela allí que acontecerán. La imagen de la bestia, la marca de la bestia y de todo eso vamos a ir hablando ya dentro de muy poco tiempo también aquí en nuestro eh, canal. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos eh, grandes y decisivos. Eh, nos van a sorprender eventos no solamente relacionados con lo que el hombre será actor principal en lo social, sino que van a venir a, o se van a producir acontecimientos que estarán relacionados con eh, eventos importantes en la naturaleza serán eventos nunca antes vistos sobre la tierra que, tal como estaba relatado allí en las visiones de las bolas de fuego eh, a muchos nos sorprenderán pensábamos, como decía allí algún, uno de los grupos pensábamos que estos juicios iban a venir mucho más adelante pero nunca pensamos que iban a ser tan luego ahora en un, en un, en un tiempo como el nuestro por lo tanto, esto nos va a sorprender serán acontecimientos grandes y decisivos. Quiero subrayar también con esta otra cita del Espíritu de profecía del 12 de noviembre de 1902. Está llegando el tiempo cuando vendrá la gran crisis de la historia. Está llegando el tiempo. Si hoy echamos una mirada, hacemos una lectura a lo que nos está rodeando, eh, podemos decir que ese tiempo prácticamente ya ha llegado. Cuando todo movim movimiento en el gobierno de Dios será observado con intenso interés e inexplicable aprehensión. En rápida sucesión, los juicios de Dios caerán uno después de otro. Interesante, en rápida sucesión, los juicios de Dios van a ir uno eh, detrás de otro. Eh, fuego, inundaciones, eh, terremotos, guerra, derramamiento de sangre, y algo grande y decisivo tendrá necesariamente que ocurrir pronto por lo tanto todos los acontecimientos están apuntando hacia algo grande y decisivo que viene sobre la tierra si damos la lectura correcta tal como jesús quiere que nosotros lo podamos hacer nos vamos a dar cuenta que realmente algo grande va a venir sobre la tierra eh... Será bien difícil para nosotros vivir en circunstancias, eh, porque todo esto, esto nos va a afectar también, en circunstancias desalentadoras y prohibitivas. Va a haber mucha gente asustada, mucha gente aterrorizada, con bastantes interrogantes por saber lo que está aconteciendo sobre la Tierra. Algo grande y decisivo tendrá necesariamente que ocurrir pronto, y se nos advierte que algo muy grave y terrorífico acontecerá sobre la tierra. Las declaraciones que aquí se hacen no son concluyentes desde el punto de vista que, es decir, de qué es lo que va a ocurrir. Pero si hacemos una interpretación, eh, juntamos todo, ¿cierto?, el, la información, nos daremos cuenta de que precisamente eh, la alusión está hacia este gran evento que va a acontecer eh, proveniente del de, de espacio exterior. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo y la confusión llena el mundo. Eso hasta aquí prácticamente es una profecía cumplida. La confusión en este momento llena el mundo. Pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. Algo grande va a suceder sobre la Tierra. Eh, Increíble la, la declaración que aquí se nos presenta y el fin está muy cerca y nosotros que conocemos la verdad hemos de precisamente prepararnos para lo que pronto va a irrumpir sobre el mundo como una eh, sorpresa agobiadora. Eh, interesante esta declaración eh, para quienes tengan el libro Servicio Cristiano en el capítulo Condiciones Mundiales que hace frente el cristiano, en la página 65 y 66, ustedes podrán encontrar esta declaración, esta afirmación. Es, es, es, más que nada es una profecía. Hemos de prepararnos, nosotros los que conocemos la verdad, para lo que pronto va a irrumpir sobre el mundo. ¿Notan? Sobre el mundo. Algo va a venir sobre el mundo. Y será una sorpresa agobiadora. Sin que nadie lo haya notado, sin que nadie lo haya avisado, eh, va a irrumpir sobre el mundo. Por eso es una sorpresa, porque te pilló desprovisto. Sin que nadie te haya avisado, se convirtió en una sorpresa, pero de carácter agobiador y terrorífico. ¿Estamos haciendo las lecturas correctas de los tiempos que se nos aproximan y de lo que estamos viviendo? Vamos a ir ya entrando en materia, sin embargo, haciendo una retrospectiva en relación a las primeras citas que habíamos presentado la semana pasada. El Espíritu Profecía, allí la sierva del Señor, nos dice que en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Eh, tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa y desde las ventanas veía una terrible conflagración es decir, aquí está hablando de un evento, un acontecimiento que tiene que ver con el fuego, destrucción por el fuego, conflagración grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. Quisiera por un momento tratar de ponerme eh, en esta escena o en estas escenas que aquí se describen. Muchos lugares estaban siendo destruidos al mismo tiempo por estas impactantes bolas de fuego que caían desde el espacio. El terror de la gente era indescriptible. Desperté, dice ella, después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Eh, Eventos de los últimos días, capítulo 2, página 25, cita escrita ahí en 1906. Interesante la reacción de la gente, el terror de quienes estaban, bueno, de todos quienes contemplaron o fueron actores también de quienes vieron caer estas bolas de fuego cercanos a ellos. Eh, era indescriptible el terror que se dibujaba en el rostro allí de las personas. Eh, en una segunda visión eh, precisamente escrita en 1909 una escena, una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente aquí ya la visión es en singular no en plural como la anterior aquí se habla de una bola de fuego algo grande es muy posible que eh, y sí, puede existir una, una leve separación entre la primera visión y esta en el sentido de que hay una gran lluvia de meteoritos cayendo desde el cielo que aquí se le llama bolas de fuego y posiblemente a los días siguientes se reduzca a una que cae en un lugar u otra en otro lugar así como algunas que caen en el mar o bien, bueno, en este caso ahí la mayoría están descritas que caen en tierra firme. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Realmente allí hay un, hay un grave reproche a lo que se está señalando. Fíjense eh, a lo que estaba sucediendo allí. Fíjense que hay un manuscrito del de 102, 1904, eh, donde aquí es, es algo inédito. Dice, anoche se presentó una escena ante mí, puede que nunca me sienta libre de revelarlo todo, pero revelaré un poco. Parecía que una inmensa bola de fuego, aquí está haciendo obviamente alusión también a lo que era la cita anterior, caía sobre el mundo caía sobre el mundo, viene desde arriba, desde el espacio, y aplastaba grandes casas. De un lugar a otro se elevó el clamor, el Señor ha venido, el Señor ha venido. Y muchos no estaban preparados para recibirlo, pero pocos decían, alabado sea el Señor. Fíjense que hay un grupo, y esto es nuevo, porque el, eh, este, el grupo que ve caer estas bolas de fuego, eh, esperaba al Señor. Tenía conocimiento de la venida del Señor, pero piensa que piensan que al caer las bolas de fuego, el Señor ha venido. Y por lo tanto aquí hay un desconocimiento de lo que realmente es la línea cronológica de tiempo en cuanto a la venida del Señor. Si bien es cierto, este evento se va a producir en nuestros días, en una hora ya muy próximo, eh, sin embargo el Señor Jesús desde el Monte de los Olivos, el sermón escatológico, eh, apocalíptico, cierto ese apocalipsis allí condensado de Jesús que le reveló a sus discípulos el año 31, a, po a pocos días antes de su muerte, eh, señalaba de que aunque acontezcan cosas importantes sobre la tierra, el fin no será inmediatamente, pero aquí en esta cita hay un clamor que dice que el Señor ha venido. Y no es así, son eventos previos Pero pocos decían alabado sea el Señor eh, Hay otro grupo que pregunta ¿Por qué alaban al Señor? Preguntaban aquellos sobre los que venía la destrucción repentina Es decir, escuchaban al primer grupo alabar al Señor Y por qué? porque ahora vemos, le responde el, el, el grupo anterior Porque ahora vemos lo que hemos estado aguardando Es decir, ¿sabían de estos eventos? ahora nosotros estamos conociendo esto también y, y, y el otro grupo no lo, no, lo, no lo conocía ahora hay otra cita, esta es un poquito más delicada porque señala cierto lugar donde una de estas bolas de fuego va a caer cuando estaba en Nashville había estado hablando con las personas y durante la noche hubo una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se estableció en Nashville, es decir, cayó allí. Había llamas saliendo como flechas de esa bola, las casas se consumían, las casas se tambaleaban y caían. Algunas de nuestras personas estaban paradas allí. «Es tal como esperábamos», dijeron. «Esperábamos esto». Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios por misericordia. Es decir, eh, las la citas anteriores eh, nos no mencionaban que había terror indescriptible entre las personas y había gente que clamaba a Dios. Lo sabíais, dijeron ellos, sabíais que esto iba a suceder y nunca dijisteis una palabra para advertirnos. Ya en visiones se nos adelanta la reacción de la gente en relación a este evento. Nunca dijisteis nada. Ni una sola palabra para advertirnos. Parecía que casi los harían pedazos. Pensar que nunca, nunca les habían dicho ni les habían dado ninguna advertencia. Creo que está llegando la hora, está llegando el tiempo en que nuestras, nuestros mensajes, nuestros discursos deberían de dar un giro prácticamente en ciento 80 grados, un, un giro completo, debido a que los eventos que en este momento estamos eh, teniendo en la naturaleza ya están señalando que acontecimientos de mayor gravedad van a venir sobre la tierra y en este evento las personas están preocupadas, están aterradas y van a recriminar, van a reprochar al grupo de, que, de quienes sí sabían de esto ...y ni siquiera nunca ni una sola palabra se mencionó. Será eh, la voz en defensa, seguramente no tendrá respuesta, será una voz de silencio... ...porque no va a haber nada que decir cuando estos eventos estén por suceder. Eh, aquí hay otra cita que también es interesante... ...porque en la anterior se nos decía que la bola de fuego caía en Nashville... ...y esto es precisamente en Estados Unidos... Eh, ...se me presentó una escena, fue la noche antes del sábado... ...fue entonces cuando se presentó esa escena... ...miré por la ventana y había una inmensa bola de fuego que había venido del cielo... ...y cayó donde estaban fabricando edificios con pilares... Se le, se le muestra la visión a Allen White y ella ve una inmensa bola de fuego que viene del cielo y cae en, en, en un lugar donde estaban edificando edificios con pilares. Especialmente eh, los pilares me fueron presentados. Eh, ¿Por qué se le presentó o se le subrayó en la visión eh, que se fijara ella en los pilares? O bien podríamos decir columnas cierto los pilares de esos edificios ¿Por qué, los, ¿por qué los pilares eran fundamentales en esta visión? y, parecía, y pareció como si la bola eh, llegó directamente al edificio y lo aplastó y vieron que se estaba ramificando, ramificándose, ensanchándose y empezaron a llorar, llorar, llorar y retorcerse las manos y pensé que algunos, eh, que algunos de nuestras personas que estaban allí diciendo bueno, es justo, que estábamos, es justo lo que estábamos esperando. Es precisamente de lo que hemos estado hablando. Es precisamente de lo que hemos estado hablando. ¿Lo sabíais? ¿Lo sabíais? Dijo la gente. ¿Lo sabíais? ¿Y nunca lo dijisteis? Pensé que había tanta agonía en su rostro, tanta agonía en su apariencia. Eh, aquí la lectura nos señala de que la bola de fuego... En las citas anteriores cae una bola del fuego, de fuego, de fuego del cielo, aplasta, cae en grupos de hermosas, hermosas clases, de casas, las aplasta. Aquí, y en, la, bueno, y en la anterior se nos señalaba que cae en la ciudad de Nashville, y acá, en, precisamente en unos edificios que tenían eh, eran edificios con pilares, y se le llama la atención directamente a los pilares. En esta cronología, allí tenemos pr prácticamente la cronología en 1904, 1906, eh, 1905 y la prácticamente ya la última que también habla de una bola de fuego en 1909 aunque la que se escribió en 1906 habla de grandes bolas de fuego, es decir, en, eh, en plural y muchos lugares estaban siendo destruidos pero acá eh, en estas visiones son más selectivas porque seguramente donde van a caer, es bien significativo. Eh, un pequeño análisis, ¿cierto?, de esta cita, eh, está haciendo alusión, obviamente, a bolas de fuego, que bien se puede traducir como eh, meteoritos, edificios, caen en edificios con pilares, cae en la ciudad de Nashville, en Estados Unidos, se estrellan contra las edificaciones, hay consecuencias, ¿cierto?, manzana entera destruida, eh, bolas de fuego... Eh, también en forma simultánea, haciendo alusión a la otra cita que habíamos señalado. Y la reacción, obviamente, de la gente es indescriptible. Eh, ¿Qué tan real son los peligros que enfrentamos en relación a este tipo de eventos? Realmente hay, hay bastante peligro. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Eh, hace días atrás, eh, otro meteorito eh, estuvo a punto de entrar a la Tierra, era bastante grande, y sin embargo, este rebotó en la atmósfera y siguió eh, un curso eh, nuevamente hacia el espacio. Eh, ¿Rebotó por casualidad? Eh, circunstancias que... ...que se dieron por un tema de física o la inclinación del meteorito, rebotó y siguió su trayectoria eh, hacia el espacio. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Aún Dios refrena ciertas cosas, pero en lo que sucedió en México eh, anoche, 22.10 horas, eh, obviamente el, el meteorito, la bola de fuego, impactó cerca de la ciudad... Pero solamente eh, produjo un incendio eh, menor. Eh, entonces les dijo, eh, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y Jesús mismo nos advierte. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, terror y grandes señales del cielo. Ahí en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 8 al 11, señales, obviamente, del cielo. Eh, prácticamente las, las señales que ya estamos eh, teniendo hay realmente hay en diferentes eh, lugares del mundo se están presentando diferentes caídas de, de meteoritos eh, <coughs> sin embargo, muchos podemos interpretar esto como cosas que son normales ...siendo de menor tamaño, bolas de fuego que cruzan... ...a veces ejerce, tienen un destello hermosísimo estas, estas bolas de fuego... Eh, ...llaman la atención... ...pero son simplemente señales precursoras... ...de que un evento aún mucho eh, mayor va a acontecer... ...hay, un, hay una pequeña allí recopilación de un video relacionado con, precisamente, algunas bolas de fuego que ya han caído sobre la Tierra ahí tenemos una del 4 de octubre de este año 2 de octubre, eh, nuevamente, cierto allí la, podemos ver la misma el mismo evento, el 2 de octubre eh, 1 de octubre del, del presente año, si notamos, se están incrementando tanto en su frecuencia hasta que finalmente el, el, el evento que finalmente nos va a alcanzar o nos va a sorprender. Estas bolas de fuego que ustedes pueden ver allí como caen en diferentes partes, eh, son de menor tamaño, pero lo que están anunciando es que un gran evento muy próximo va a acontecer sobre eh, la Tierra. De modo que podemos nosotros eh, Estar a, tenemos que estar apercibidos frente a lo que va a acontecer dentro de muy poco porque esto nos va a sorprender, será bastante terrorífico para la mayoría de las personas incluso para nosotros eh, quienes creemos en la verdad, eh, conocemos de la profecía apocalíptica pero vivir el evento, verlo, escucharlo será realmente algo impactante para nosotros eh, no debemos de bajar la guardia los eventos van a seguir continuando porque lo que viene sobre la tierra realmente es eh, bien complicado eh, ¿Qué dijo Cristo en relación a los, a los eventos eh, procedentes precisamente desde el espacio? Eh, él entonces dijo, cierto, mira que no seáis engañados, vendrán muchos en mi nombre en relación a los falsos cristos, vamos a escuchar de guerras, ediciones sin embargo, él dice, no, la, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente habrá terror y grandes señales del cielo, ya lo habíamos, cierto, allí mencionado eh, hay fenómenos insólitos a través de la naturaleza el cual es el propósito de Dios eh, precisamente a través de estos eventos previos, despertarnos eh, Dios quiere que reflexionemos para la salvación, no solamente despertar a su pueblo, sino que también a todo ser humano en el mundo. Dios quiere llevarlo a la reflexión, de modo que de esa manera podamos entender que las cosas se van a ir complicando y los hombres, todos, tenemos que entrar, hombres y mujeres, entrar a reflexionar, dejar las cosas livianas eh, y ponernos en un, en un plano en el cual podamos... Estar en quietud, hacer una lectura correcta de los acontecimientos que precisamente van a ocurrir sobre la tierra. Allí en la, en, en la cita que acabamos de presentar eh, se nos dice que se identifica ¿cierto? un lugar específico donde cae una bola de fuego y, y lo habíamos mencionado y es en la ciudad de Nashville. Allí, ¿cierto? Eh, y específicamente cae, como dice la cita, en, en edificios. ...que se estaban construyendo, que tenían pilares... ...y especialmente los pilares me fueron presentados. Eh, Nashville eh, es la capital del estado de Tennessee. Allí en el mapa está marcado en rojo el estado de Tennessee... ...y allí se encuentra la ciudad de Nashville... ...y es allí donde una de estas bolas de fuego cae sobre la tierra... En el, en el estado de Tennessee, específicamente en Nashville. Eh, también es, en, es, es la sede administrativa del condado de Davidson. Eh, es la segunda ciudad más poblada del estado. Eh, por delante se encuentra, sin embargo, la ciudad de Memphis. Eh, ¿Por qué cae en Nashville? ¿Hay algo de particular en Nashville? Eh, si, si, si analizamos la cita anterior eh, se le llama la atención a las sierras del Señor a ciertos edificios que se estaban construyendo en Nashville que tenían pilares, columnas y se le llama la atención a las columnas pero ¿por qué a las columnas? Eh, se supone que las columnas eh, básicamente a veces están bajo tierra ¿Qué de particular tiene un edificio con columnas que se le llama la atención y precisamente de allí cae la bola de fuego? Ahí tienen ustedes otra imagen de la ciudad de Nashville, una ciudad por lo que se ve de muchas luces. Hay edificios allí también que posiblemente tengan esas columnas que a lo mejor ella se le mostró en visión y sobre ciertos edificios esta bola de fuego procedente desde el espacio va a caer Nashville, Tennessee, los Estados Unidos este edificio que ustedes eh, pueden ver allí en la imagen eh, precisamente está en Nashville y tiene columnas aunque en la misión allí se le, se le llama pilares y este es, un, este es el Partenón del Parque del Centenario de Nashville, reconstrucción del Partenón griego. Es una réplica exacta de un templo pagano. Incluso el Partenón que está reproducido en Nashville se ha convertido en el, templo, en el mayor templo pagano de, precisamente de Occidente. Por lo tanto, eh, podemos ver acá que precisamente es un edificio cuyas columnas llaman la atención. Y es precisamente lo que en la visión se mencionaba. Ahí ustedes lo pueden tener de noche, eh, bien iluminado, realmente llama la atención. Fíjense cómo las columnas llaman la atención y es precisamente donde la atención de ella fue atraída hacia las columnas del templo Nashville lo que está en el interior del templo eh, es la precisamente la reconstrucción de la estatua de Atenea partenos como luce eh, eh, ahí en la, en la actualidad es una diosa que prácticamente cuya altura es imponente y Está allí la figura de una persona que, eh, comparado con la estatua, realmente es, es, es, es imponente, es enorme. En la mano eh, derecha, tiene eh, izquierda nuestra, tiene un niño, lleva a un niño en, los en, lo, en sus manos, o, en lo, eh, antiguamente en los brazos, eh, tiene una lanza, un escudo y también hay una serpiente. Está recubierta, Esta estatua está recubierta en oro. La, esta diosa griega es la misma diosa que todos los pueblos en la antigüedad, incluso el, inclusive el mismo pueblo de Israel, adoró en su tiempo. Eh, en, el, en el Antiguo Testamento era, como nos, era conocida dentro del pueblo de Israel como Acera, eh, la diosa, ¿cierto? Allí que tenía un niño en los brazos. Eh, también era conocida como Semiramis, eh, que era en, en el tiempo de la, del Génesis, en los días de Nimrod, era, consider, eh, era la esposa precisamente de Nimrod y el hijo que ella tuvo fue Tamuz. Y en el tiempo cuando estuvo eh, eh, por establecerse el primer orden mundial sobre la Tierra que fue el que Nimrod precisamente quería establecer con una torre enorme que llegara hasta el cielo y desafiara a dios desde el cielo, allí sobre la cúspide de esa torre estaba destinada para sacrificios humanos y la adoración del dios Sol. Eh, sin embargo, Dios tuvo que impedir el establecimiento de ese nuevo orden mundial porque el tiempo aún no había llegado. Descendamos y confundamos allí su lengua, y los pueblos se esparcieron por la tierra y, y cada uno se agrupó de acuerdo a la lengua que hablaba y llevó el culto de la diosa madre bajo sus diferentes culturas que después comenzaron a formar Semiramis, el culto de la diosa madre incluso en la antigüedad se han encontrado eh, eh, tablillas eh, allí de cerámica donde está esculpida, eh, precisamente sale... Eh, una familia y tienen un niño en los brazos de allí viene lo que se conoce hoy en día también como la sagrada familia es una reproducción pagana de lo que era la adoración en la antigüedad el pueblo de Israel eh, fue, cayó en una apostasía terrible allí está revelado en el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel en la adoración de esta diosa madre en Egipto era conocida como Isis y el niño que tenía en su brazo Osiris. En los días de Pablo también se, eh, se adoraba eh, y era conocida como Diana de los Efesios. Y, y ahora, cierto, en Estados Unidos se hace una reproducción de un templo pagano, el Partenos, con esta diosa en su interior, Nashville. Y a en Huay se le llama la atención sobre las columnas de este templo. Tiene una altura de 13 metros, está recubierta en oro la imagen, y la escultura representa a la diosa Atenea Partenos vestida con una armadura, casco, con un escudo en su brazo izquierdo, una pequeña estatua representando a la diosa de la victoria en su mano derecha, ...y una colosal serpiente que se alza entre la diosa y su escudo... ...obviamente símbolo y figura de Satanás. Allí más o menos hay unos detalles, ¿cierto? Eh, datos relacionados con esta, esta diosa. Eh, se me presentó una escena... Eh, ...fue la noche antes del sábado fue entonces cuando se presentó esa escena. Miré por la ventana y había una inmensa bola de fuego que había venido del cielo y cayó donde estaban fabricando edificios con pilares y especialmente los pilares me fueron presentados. Eh, fíjense que en, event, perdón, sí, en evento de los Últimos Días, capítulo 8, en el capítulo que habla sobre las ciudades, en la página 114, Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente, inminente, de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Allí a, a, en este templo hay mucha peregrinación y hay otro, y hay otro tipo de estatuillas en su interior también de imágenes que la gente eh, al, a, al estar en su interior las besa, eh, seguramente deja ofrendas y el mismo culto de la antigüedad prácticamente hoy en día se reproduce ciudades no solamente acá y en muchas otras más y idolatría cierto también de diferentes maneras el Señor allí en evento de los últimos días capítulo 17 página 244 el Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo como lo hizo sobre los dioses sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego, inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. ¿No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra? Estamos viviendo en la última parte de la historia de esta tierra, por lo tanto debemos... Eh, de tener una actitud inteligente hacia las lecciones que Dios nos está enseñando para que podamos comprender, entender. Y todo esto tiene que ver con nuestra redención prácticamente. No es de extrañar que esta bola de fuego caiga en Nashville y caiga sobre este templo pagano y lo destruya. Por lo tanto, eh, son solemnes los acontecimientos que van a ocurrir sobre la tierra. Todo tiene un propósito. Eh, Dios permite ciertas cosas. Y el Señor Dios de Israel va a, va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo como lo hizo sobre los dioses de Egipto. Nashville está allí en la mira de Dios. Eh, hay que salir de las ciudades. Las ciudades van a ser barridas, eh, Dios va a ejercer juicio sobre las ciudades del mundo. Muchas ciudades están en la idolatría, la adoración eh, pagana, eh, eh, adoración, a los ídolos, los artistas, la música y cuántas cosas que son consideradas por Dios como idolatría, así como también otro tipo de pecados gravísimos que hay en, al interior de las ciudades como la reproducción moral de los habitantes de las ciudades de la llanura allí Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim y otras más por lo tanto Dios va a ejercer su juicio sobre la tierra quiero ya ir más o menos finalizando sin embargo me llama mucho la atención el sueño del rey Nabucodonosor él ve allí una enorme estatua eh, con diferentes tipos de metales eh, indicando las diferentes partes de, del cuerpo de una persona, de un hombre y representa toda la historia humana eh, a través de todos los tiempos eh, y sin embargo los pies son la parte más frágil que la imagen posee barro, eh, barro cocido, hierro y de esa manera cae una enorme piedra desde el cielo y fulmina los pies de la imagen. Interesante. La, la, la figura con la que Dios utiliza para hacer sus juicios sobre los poderes del mundo, porque eso es lo que representa en el fondo esta imagen y, la, y el acento, el énfasis... ...no está puesto en la sucesión de los imperios... ...sino que el énfasis está puesto en la destrucción de estos ...y se convierten en polvo de las ceras del verano... ...y nunca más van a volver a existir... ...ni ser hallados. Por lo tanto, me llama mucho la atención... ...que en el tiempo que hoy estamos viviendo... ...que es los pies de la imagen... ...sea precisamente destruida con una, una piedra que proviene desde el cielo y golpea la imagen. Prácticamente las mismas figuras que están contenidas en esta profecía que hemos allí estudiado sobre las bolas de fuego. Eh, los otros lugares que están siendo destruidos eh, no, no son señalados eh, con nombre, lugar o alguna otra pista, ¿cierto?, en cuanto a edificaciones, pero en la cita escrita en 1906, ella señala que muchos lugares estaban siendo destruidos y hablando en forma eh, en plural, ¿cierto?, eh, relacionado con, con esa destrucción. En cambio, en estas otras citas que son de carácter... Eh, ya más eh, singulares eh, la sirva del señor habla de una bola de fuego que cae en, en este caso identificada como en la ciudad de Nashville en Estados Unidos y precisamente allí hay un templo pagano de adoración a una diosa de la antigüedad que era la diosa, era el culto a la diosa madre de todas las naciones de la antigüedad incluyendo el pueblo de Israel cuando estaba allí en sus apostasías el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, ustedes lo pueden leer haciendo alusión a la, a la diosa madre. Por lo tanto, lo, Dios tiene propósitos bien definidos al permitir cierto tipo de juicios que ya muy pronto van a caer sobre la tierra. Y eso nos va a llevar prácticamente ya derecho a lo que serán los eventos finales sobre la tierra y... Esperemos que el Señor nos permita estar preparados para lo que va a acontecer. Eh, mañana quiero dar lugar, si ustedes tienen algunas preguntas, poderlas contestar a través del del precisamente del, del chat. Y haciendo una breve alusión eh, a lo que ha sido también toda esta jornada con esta serie que hemos señalado en cuanto a estas bolas eh, de fuego quiero aquí también saludar a quienes nos han estado acompañando en esta noche saludo aquí a Julia Pozo buenas noches, Dios bendiga a cada uno de las familias allí desde Chillán, Las Mariposas bendiciones mi hermana Julia Pozo eh, Doris Campillay de Quintero Ruth Cortés, buenas noches hermanos muchas bendiciones eh, para cada uno cierto de, de quienes estamos conectados, José Oviedo eh, aquí estamos apoyando Un saludo a mi hermano José Junto allí a, a Roxana También desde eh, Desde nuestra capital eh, Rosa Curín Buenas noches, Dios les bendiga Y, a, eh, y nos acompañe Saludo también allí desde Santiago eh, Alejandra Araya Saludo desde Quintero también Dios los bendiga eh, Rosa Nazareno Hola Fernando, saludos desde Quintero, que Dios lo bendiga es un, en su ministerio. Eh, muy buenas las predicaciones justo para este tiempo. Eh, gracias allí por los saludos y también el apoyo. tirzarce también allí manda su saludo. Eh, Ruby Araya, buenas noches, bendiciones para todos. También allí ella nos comenta. Eh, educación y más saludos, eh, queridos amigos. Eh, Marcelo Sepúlveda. Eh, también allí nos manda su apoyo Mi hermano Marcelo aquí desde Copiapó Violeta Cuña También un saludo allí para mi hermana Violeta Desde la ciudad de La Serena Catherine eh, González, buenas noches Mis hermanos, bendiciones Alicia Silva, bendiciones Desde Santiago también allí, la capital eh, Bendiciones, eh, mi hermana Teresa Lucila Rojas Cortés Bendiciones, Sandra basi y Ruth Cortés también nos han estado acompañando a través del chat. Y precisamente allí mañana eh, ustedes pueden traer sus pre su preguntas, sus inquietudes relacionadas con este tema importantísimo que hemos estado estudiando. Va a suceder dentro de nuestros días. Será algo sumamente eh, solemne. Ya hay señales que este evento muy pronto va a ocurrir sobre la tierra. Eh, estas bolas de fuego que están cayendo en diferentes partes del mundo son, están, es, son mitigadas con misericordia de Dios. Dios está al control porque el, el momento exacto todavía aún no, no llega. Pero son señales que ya nos advierten de que este evento va a acontecer sobre la tierra. Me preocupa bastante, bueno, por un lado... Eh, lo, lo habíamos señalado allí que precisamente lo, lo, los muertos se iban a contar por millones ustedes los pueden leer ahí en el en, en eventos de los últimos días también en la página 24 eh, donde las consecuencias de estos eventos van a ser catastróficos sobre la tierra eh, lo otro que me preocupa es eh, la reacción de uno de los grupos sobre quienes cae esta destrucción y señalan a aquellos que sí sabían de esto eh, ustedes sabían y nunca dijeron nada ni siquiera una sola palabra ni una sola palabra nos dijeron, nada nos advirtieron nada de que esto iba a acontecer ¿por qué no me dijiste nada? Eh, ¿pensaste que yo me iba a asustar? ¿me iba a deprimir? bueno, ahora, ahora aquí estoy asustado Ahora estoy angustiado. ¿Y, ¿Y de qué me sirve si esto está sucediendo? ¿De qué me sirve? Eh, se dieron las profecías para ser reveladas, para anunciar, comunicar lo que va a acontecer, y allí están guardadas. No sé, no sé lo, lo, los motivos que podamos tener para esto, pero sí sé que se nos va a apuntar con el dedo, y también sé que vamos a tener que dar cuentas ante Dios frente a toda esta situación con las personas o bien el guardar silencio eh, por no cierto querer alarmar o asustar o confundir todas estas cosas como sensacionalismo hace tiempo atrás eh, se había producido un, un movimiento sísmico estoy hablando hace unos años atrás en, en, hacia el sur y salió un debate allí en uno en un diario digital, participé del debate y escribí ciertas cosas relacionadas con la profecía. Y allí la, eh, una de las personas me rebatió lo que dije, que todo lo que estaba mencionando era simplemente sensacionalismo. Le respondí, también por el mismo medio, en forma escrita en el, en el momento, y solamente le dije, has estado... Eh, ¿Parado frente a una ola de 50 metros de altura que se acerca a 300 kilómetros de velocidad hacia ti? ¿Has estado parado frente a una ola de esa manera? ¿Es sensacionalismo? Da igual el nombre que se le coloque Ese evento puede ocurrir y de hecho también va a ocurrir Porque cuando estas bolas de fuego caigan en el mar, en la tierra, las consecuencias serán devastadoras que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y quiero invitar a todos aquellos a quienes han estado allí conectados a través de sus móviles eh, para que podamos hacer la lectura correcta de los tiempos que estamos viviendo. La interpretación correcta de cada evento y fijar en la línea cronológica el punto exacto en el cual estamos viviendo son estamos viviendo grandes hitos sobre la tierra acontecimientos grandes y decisivos muy pronto van a acontecer que Dios nos encuentre preparados en alerta en alerta para saber que con cada evento que se produce va a acontecer este otro y de esa manera eh, y seguir la senda de aquellos que también se salvaron en torno a la destrucción de Jerusalén porque hicieron caso de las señales. Velad, dice Jesús, velad porque van a venir situaciones y cuando estas cosas ocurran, erguíos y levantad vuestra cabeza porque aquello que tanto anhelamos, en nuestra redención, está cerca. Vamos a despedirnos con una breve oración allí donde estamos y el Señor nos bendiga. Señor que estás en los cielos, gracias por este momento, esta instancia. Solemnes eventos nos esperan en el futuro, sin embargo esperamos que tú nos cuides, nos protejas, nos libres, estemos apercibidos a través del estudio de tu palabra. Oramos rogando que nos cuides durante las horas de esta noche, oro por todos aquellos a quienes están en estos momentos conectados, así como también en los hogares que, y familiares a quienes representamos, que tu presencia esté allí, les asista, les alivies, les dé fortaleza, ánimo, ...frente a toda situación que se pueda estar allí viviendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden, el día de mañana vamos a contestar algunas preguntas... ...o bien todas las que ustedes traigan allí al chat en vivo... Eh, ...relacionado con este tipo de acontecimientos. Eh, ya vimos más o menos cuándo van a ocurrir. Mañana podemos hacer un, un repaso relacionado con esto. Y ya la próxima semana... Vamos a entrar también de lleno a lo que será el sermón eh, escatológico de Jesús. Eh, cuando digo escatológico me estoy refiriendo a una palabra griega que, tiene, que hace alusión al fin, ¿cierto? A este sermón del fin, este pequeño apocalipsis condensado que Jesús le entregó a sus, a sus discípulos. Vamos a estudiar de allí la abominación desoladora, lo que aconteció en Jerusalén, como señales también de nuestros días, para nuestros días. Ya algo vimos anteriormente relacionado con ciertos ruidos misteriosos que también se dieron en Jerusalén, pero ahora vamos a ir ampliándolo hacia lo que será la abominación desoladora y otro tipo de acontecimientos también, como por ejemplo las señales astronómicas, el eh, oscurecimiento del sol, la luna, la estrella, eh, si bien es cierto, sucedieron en el pasado. Eh, en la línea cronológica de tiempo, sin embargo, se van a volver a repetir en nuestros días o un poco más adelante. Todo aquello lo vamos a ya ir estudiando para la próxima semana, jueves y viernes. Nos vamos a entrar a la serie del sermón del monte de los olivos. Grandes bendiciones, gracias por acompañarme, gracias por su apoyo y para todos aquellos también que no están suscritos al canal El Mensaje del Tercer Ángel, te invito para que tú suscribas y así de esa manera eh, poder eh, tener el apoyo de ustedes y seguir adelante con este tipo de mensajes que son eh, para este tiempo en la verdad presente. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes.